Quiero enseñarte cómo copiar un tablero en Trello. Imagínate que entraste a este maravilloso tablero creado por Mujer Cronopio de Kanban y quieres hacer tu propia versión. Pues vamos a copiarla. Vamos a ir al menú de tablero y nos vamos a ir aquí a más. Y luego acá en más vamos a copiar tablero. Vamos a poner versión de Kanban y vamos a ponerlo en mi espacio de trabajo con todo lo que tiene, perfecto vamos a copiarlo y fíjense, esta es mi copia del el tablero de Kanban voy a cambiarle el fondo para que noten que es un tablero pues diferente si nos vamos acá a la casita Voilà, tenemos los dos tableros.